Eh, soy docente, licenciada en filosofía y letras mm, Bueno, me gradué aquí en, en Pasto, en mi país llamado Colombia eh, Estoy viviendo eh, actualmente en, en Holanda, un país muy pequeñito al norte de Europa A ver, mi experiencia laboral allá pues ha sido no... Digamos, no de una manera tan fácil, ¿no? Para ingresar allá, digamos que en la experiencia laboral, eh, en cuanto a la docencia se refiere, eh, me ha costado un poquito de trabajo, la verdad. Pero he logrado vincularme en el colegio BATAF-Liceum, que es un colegio, digamos, de secundaria con niños adolescentes y mi tarea allá es dictar español, el módulo de español para ellos. Una experiencia pues obviamente muy gratificante y que obviamente pues eh, eh, digamos que en estos países hacen uso de todos los eh, digamos de todos los aparatos como creo que alguna vez los comenté con ustedes, eh, hacen uso de computadores, de todos los medios y eh, digamos tecnológicos existentes y mi experiencia ha sido muy enriquecedora ya. Porque me doy cuenta que ya, eh, obviamente, a diferencia de nosotros, la educación es distinta, se diferencia por el, la utilización de tecnología, si podemos decirlo, pues avanzada en cuanto eh, se refiere a, a la proyección de las clases. Ya no se hace uso, por ejemplo, del tablero, se hace uso de la pantalla gigante, eh, se hace uso del computador. Todos los profesores tenemos nuestros computadores. De hecho, el computador eh, nos entrega el colegio para elaborar nuestros trabajos y desarrollar nuestra temática. Eh, ahí era donde yo me sentía un poquito varada, porque, bueno, si bien yo también incursioné y, e hice mi experiencia laboral aquí en Colombia, en el Colegio San José Pelemitas, es pues una diferencia bastante grande, ¿no? Porque acá, eh, pues, la educación... Es buena, no puedo decir que no, es eh, en ese sentido, en el sistema educativo colombiano y holandés tiene bastante de similitud. La gran diferencia pues, es la tecnología, como lo acabé de mencionar. Eh, acá eh, mis clases las hacía, obviamente, en, con lo normal, el tablero, el, el, el marcador, eh, en cambio que ya me encontré pues con esto nuevo, ¿no? Con, con la pantalla gigante, con el computador y proyecte sus clases. Eh, tienen el tablero, hacemos el uso del tablero con el marcador, pero la verdad es un, algo casi que nada, muy pequeñito como para defenderse o de hacer un, una pequeña explicación. Y eh, pasaba que yo si bien sabía de programas como Canva o como powerpoint conocía muy poquito. Había escuchado el Canva, pero jamás le había hecho uso de esta herramienta. Un día cualquiera me dice, me dice mi sobrino, Luis Guillermo, me envía el link de que Parquesoft estaba ofreciendo pues un curso gratis eh, sobre herramientas para docentes. Mm, no dudé nunca en, en, en aprovechar la oportunidad y ingresar obviamente al curso para enriquecer mi conocimiento, para ampliar eh, la metodología de enseñanza, eh, estando en un país donde pues, todas las clases son prácticamente proyectadas y prácticamente haciendo uso de todos los medios tecnológicos, entonces uno se siente como un poquito así como impotente, ¿no? Al, al no poder realizar lo, lo que uno, su imaginación quisiera realizar. Eh, en cuanto a las clases, y por supuesto desde, desde el primer día que ingresé a la clase y me di cuenta que era pues eh, eh, el uso de estas herramientas como Canva, uf, la verdad sentí un alivio, dije Dios, ya no voy a sentir en esa impotencia, ya voy a tener muchas más herramientas para poder eh, enriquecer la clase, hacerla más dinámica, más eh, didáctica con los chicos, porque allá son así, todo se aprende, con los medios, con lo que se tiene, con, eh, con las herramientas que más facilidad den para el aprendizaje. Entonces, la verdad me sentí eh, muy, muy agradecida con, con la profesora Viviana porque pues gracias a ella ya, y, y gracias a Parquesoft ya tengo más luces, ya tengo más conocimiento de las herramientas que... Necesito para poder dictar mis clases allá y ha sido una experiencia muy linda mi trabajo allá. Ya los chicos ya no quieren o se aburren, se aburren en una clase si uno solamente va a hablar, hablar, hablar o hacer el uso solo del tablero. Se aburren muchísimo porque ellos ya son dados más a los aparatos, ¿no? Entonces, eh, allá mucho más, allá mucho más porque todas las clases son así. De hecho, a mí me llamó eso muchísimo la atención cuando llegué a dar mi primera lección. Eh, que los chicos pues manejan esto y esperan que sus clases sean proyectadas y que su clase sea a través del computador. Y también asistí a una clase de, de primaria y a una clase de biología con una profesora holandesa y niños eh, que estaban como eh, 20 niños en el salón. Y cada niño tiene su computador y cada, cada niño hace su clase, así el estilo de, de lo que aprendimos nosotros eh, en cuanto a, a la eh, interacción digamos, de, de un programa que uno genera una clase o de un planteamiento de una clase en Canva, por ejemplo, y uno proyecta esa, esa, esa clase, y el profesor está en su computador y los chicos están detrás de, de su computador siguiendo su, su, su clase. Entonces están respondiendo, están interactuando entre ellos, entre los compañeros, entre el profesor, entre todos. Y entonces es una clase bastante interesante, bastante dinámica. Y también observé que los chicos aprenden muchísimo más, mucho más. Y no se aburren, ya no se aburren los chicos, interactúan y, y es como un juego, ¿no? Aprender jugando. Lo que los chicos aprenden, es mi conclusión, que, que inclusive aquí cuando tenía mi experiencia de docente, aprendí que los chicos aprenden más cuando se les cuenta historias y cuando se les enseña jugando. Jugando pues entre comillas, ¿no? Eh, haciendo como de la clase algo más interesante, algo más dinámico. Porque, pues, ya digamos que las clases tradicionales que del tablero, la tiza, pues, eso obviamente ya se ha mandado a recoger. Entonces, lastimosamente, aquí eh, digamos que en nuestro país, amo mi país, amo mucho. De hecho, si yo pudiera regresar aquí a trabajar, vendría felizmente. Pero me da tristeza saber que, pues, sí falta, ¿no? Falta eso de que de, de esas herramientas, de esa ayuda. De, de, del, del computador, del uso de, inclusive del celular, aquí a veces cometemos el error de que les decomisamos los celulares, ¿no? a los docentes, que no, pero es porque no todavía no hay esa cultura de los niños de decirle, mire, utilice el celular no para jugar, en eh, hacer otro tipo de juegos, eh, sino eh, juegue aprendiendo, ¿no? haga uso de su herramienta del, del teléfono para consultar eh, Alguna tarea, alguna, alguna, o enriquecer la clase del el momento que estoy aprendiendo. O, por ejemplo, en, en mi caso, en, en, en Humanidades y Lengua Castellana. Entonces, si yo no sé un sinónimo o un antónimo en la palabra, pues entonces recurro a, a, a Google, ¿no? Recurro a Google que me da las herramientas y me da la explicación necesaria también. Y es como una ayuda extra, ¿no? Y ahí ayudarse el profesor, los estudiantes y aprender en ese dinamismo que enriquece más. La, obviamente el aprendizaje. La verdad me enganché, me enganché muy fácil, ¿no? Me enganché muy fácil, a pesar de que, bueno, eh, parecía que yo eh, a veces sentía que me adelantaba un poquito, pero, pero pues entiendo porque, eh, digamos, yo vengo o estoy trabajando en una parte donde ya es eh, común y corriente utilizar las herramientas de, de los aparatos, ¿no? De, de, de los sistemas, pero... Acá, pues, yo entiendo que como nosotros, como docentes, solamente hacemos el uso del marcador y el tablero. Entonces, siempre se dificulta un poquito en la familiarización, ¿no? En la práctica es la que nos forma realmente. Entonces, si yo me, me, mi trabajo es únicamente en un computador, voy a tener más agilidad, más rapidez para poder aprender, inclusive para realizar mis clases. Pero mi experiencia en Canva, la verdad, fue bastante interesante porque aprendí muchísimo. A pesar de que yo estaba ya en un... estoy eh, o trabajo en un lugar donde se hace uso de las herramientas, pues como le decía anteriormente, me sentía bloqueada porque yo quería hacer maravillas, pero no sabía por dónde empezar ni, ni por dónde agarrar o, o bueno, yo he visto estos programas o visto gente que hace esto, pero ¿cómo lo hacen? Entonces ahora, yo ya lo sé, sé que hay muchos, eh, digamos, muchos programas que le facilitan a uno y, y, y le permiten hacer sus clases de una mejor manera, ¿no? De una manera más dinámica y más fácil, inclusive. Porque yo me complicaba. Yo siempre como solo manejaba PowerPoint, entonces yo solamente me daba a, a, a realizar mis clases por ese, por ese medio. Pero a veces yo decía, no ya está aburrido, ya todo lo mismo. No hay como más sí. de... Eh, más eh, dinámica o hacer esta clase más divertida, ¿no? Más interesante para los chicos, inclusive para uno como, como profesor. Entonces, pues eso me dio la facilidad, la, Canva y sus enseñanzas y, y lo que ParqueSoft eh, ha ofrecido y qué mejor de manera gratis, porque a veces el presupuesto no alcanza, ¿no? Entonces, eh, de verdad que agradecidos porque es una iniciativa de ParqueSoft, de, de, de todos ustedes, una iniciativa de verdad eh, muy, muy importante y muy enriquecedora para nosotros los dos docentes y que debemos aprovechar, ¿no? Debemos aprovechar y, y, y esto pues obviamente nos va a permitir eh, incursionar mucho más allá dentro de nuestra enseñanza, de nuestro trabajo, porque pues eh, uno, digamos, el mundo es un, un constante aprendizaje, ¿no? No debemos estancarnos con lo que se aprende en las aulas de la universidad. Digamos que el aprendizaje se hace más en la práctica y, como lo dije anteriormente, la tecnología está en un constante cambio, ¿no? La vida. Y, y qué mejor que, que, que la vida tecnológica, ¿no? Eh, hoy aprendí cama hoy aprendí esto, pero mañana o, o en unos meses después, en unos años más tarde, tendré que aprender otras cosas más avanzadas. Entonces, tenemos que estar al día, tenemos que estar eh, eh, eh, al tanto de cuáles son los cambios para poder estar aprendiendo y sí me gustaría muchísimo por supuesto en cuanto yo mire que Parquesoft Soft o o algún otro medio me ofrezca a mí un aprendizaje claro está lo voy a hacer y lo quiero hacer porque ahí está no el, el formarse uno como como mejor profesor o mejor docente para que lo, nuestros estudiantes aprendan y aprendamos nosotros porque no solamente son los nuestros eh, chicos, nuestros alumnos, los que van a aprender de nosotros. Nosotros también tenemos que formarnos bajo el mismo nivel, podría decirlo yo, en el sentido eh, de, de conocimiento, ¿no? Entonces, ellos aprenden de uno, nosotros también tenemos que aprender, porque los chicos ahora, para mí o como todo el mundo lo dice coloquialmente, ellos nacen sabiendo ya manejando mejor que uno un aparato, ¿no? Un computador, un celular, una tablet, un eh, bueno, todos estos aparatos eh, ellos lo manejan a la perfección y uno no puede quedarse atrás. Bueno, para mí la verdad, todas fueron demasiadamente importantes. Todas las dinámicas, todo el aprendizaje, todo lo que alcancé a aprender. Eh, pues lástima que, que sí, que el curso sea, digamos, este, tan corto, ¿no? Eh, Quizá hubiésemos aprendido muchísimo más, pero creo que fue suficiente y demasiadamente enriquecedor para mí todos. Eh, o sea, no tengo, no puedo decir elijo este porque sé que de todos voy a, a tener que hacer uso de todo lo que aprendimos y me, gusta, me gustó mucho todo. La verdad Esa es mi, mi experiencia personal, personal no bajo, bajo esta experiencia siento que todo me, me enriqueció demasiado. En el país donde vivo, mi meta ahorita, en este momento, es eh, estoy dando mis pequeños pininos allá. Estoy iniciando eh, eh, como profesora de, de español, pero mi meta es incursionar de pronto en lo mío, ¿no? Y mi profesión, pues, es en la filosofía y, y mis letras. Eh, de pronto, incursionar en, en el área de filosofía. Un reto demasiadamente grande porque tengo que primero dominar el idioma. Mi idioma holandés está entre el, el B1 y el B2, eh, que todavía no es lo suficiente para poder dictar clases de filosofía. Por ese motivo estoy incursionando, abriéndome digamos las puertas allá en el módulo de español, que obviamente es mi lengua natal. Y como docente, obviamente lo puedo ejercer. Entonces mi primera meta en este instante es superar en el idioma, llegar al B2 y posteriormente irme incursionando y abriendo puertas para eh, ejercer en, en el área de, la, de filosofía. De lo contrario, pues también mi meta es posteriormente, obviamente, perfeccionar más en las TIC, en lo que se exige hoy en día en el mundo de la tecnología para poder pues hacer de mis clases eh, lo más eh, comprensibles y lo más dinámicas posible, para no caer en el, digamos, en el docente tradicional y en las clases pues muy planas, y si se me permite decir, en las clases aburridas, ¿no? sino tener la posibilidad de hacer el dinamismo a través de todos los programas que pueden ofrecer eh, el mundo del, del, de sistemático. Que aprovechemos todo, todos los cursos que como Parquesoft y todas las empresas puedan ofrecer de las instituciones, ¿no? Que, que puedan ofrecernos y que si podemos hacernos un curso extra, en cuanto a TIC se refiere, pues que lo hagamos, en cuanto a los programas que puedan surgir más adelante, ¿no? Que estemos al tanto, que estemos eh, eh, escudriñando siempre lo... lo lo nuevo, lo novedoso que esté saliendo para nosotros los docentes, y no solamente para ejercer en el campo, digamos, de la docencia como tal, sino porque hoy en día todo funciona, ¿no? Entonces, mi consejo es ese, invitarles a todos los docentes eh, de acá, de mi amado país, de mi amada tierra, que no nos quedemos, que no nos conformemos simplemente con, con lo que aprendimos en las aulas en la universidad, ¿no? Sino que yo sé que muchos, yo respeto mucho a mis colegas, porque hay muchísimos que me merecen respeto, que saben... Mucho, mucho, muchísimo, pero que les, lastimosamente no se nos da las herramientas suficientes ni la preparación que necesitamos constantemente. ¿no? No, no, no es suficiente con haber aprendido lo que aprendimos en la universidad, sino que esto es, la vida va evolucionando y a medida que va evolucionando necesitamos aprender. Y nos damos cuenta cada vez que los programas en sistemas, eh, digamos hasta no sé qué... ¿cómo puedo decir? Bueno, no, no sé mucho de, de, de palabras tecnológicas en cuanto a la, imagínense, estoy por ahí varada, ¿no? no de la, de, del, no sé, de, de, del desarrollo que tienen los sistemas y de los nuevos programas que surgen, y las nuevas cosas y herramientas que nos dan para el diario vivir, no solamente para los docentes, para este mundo, o sea, yo pienso que en un futuro estamos en eso muy atrasados, o sea, ya, ya se maneja, ya todo es a través del computador y uno lo hace ahí, todo tiene que hacerlo, o sea, Usted no va allá, donde vivo, usted no tiene que ir ni a una oficina a ningún lado a preguntar nada. Todo se lo dan a través del computador, hágalo ahí, pague ahí, revise ahí, aprenda ahí, estudie ahí, dicte su clase en el computador y todo es a través de los sistemas. Entonces no podemos pararnos. Y, si mi país y si una entidad como la de ustedes, que de verdad ya lleva bastantes años y que es una entidad muy seria donde se aprende y donde, donde da herramientas, eh, muchísimas para enriquecer nuestro conocimiento, pues aprovecharlas, ¿no? Y, y yo lo voy a tratar de hacer eh, al, al 100%, de aprovechar eh, para que soft lo que me ofrezca, lo que haya, para incursionar en el mundo del aprendizaje, porque hoy en día todo ya se eh, funciona a través de, de, de los sistemas.